Soy un petroabutado del Embajador Noruega en Colombia. Hoy, hoy abrimos la primera convocatoria para el Fondo Colombia Sostenible para proyectos productivos en zonas más afectadas del conflicto y zonas donde hay eh, mucha deforestación y otros eh, problemas eh, del medio ambiente. Esta primera convocatoria de 2, 2 millones de dólares eh, es el primer paso para otros y más fondos, espero, más allá, que va a dar una posibilidad para la gente en estas zonas de, de continuar una vida digna y económicamente eh, sostenible eh, y eh, que esta gente allá pueda tener vivir continuar a vivir allá en, en paz.